Ah, ya, ya, yeah. oye, frangal de rap, sí, dímelo Cardoso, yeah, yeah. brrrrrrr, fecharemos mi ti producciones, ya, yeah. bonus track, yeah, yeah, Brrr. Son las 6 de la mañana, me levanto, sale solo, una rutina diaria, estoy a quiero algo mejor, Existen los problemas y ya enfermedad, una persona, no confían, en un mejor futuro, dudan no sé cómo hacer la diferencia mutua, la gente no cambia, no entiende eso, me puta, ya no existe aquellos caballeros, que lo mío siempre pasa puro pinchando mugreros, quiero seguir escondiendo aquí en mi nube, viendo desde mi terraza como los problemas suben a muchos asesinatos, siempre me aviso que es gente ignorante, la cultura la tengo en el piso. Me decepciona que a cada día más se pudra. Que niños en la actualidad tengo una vida hasta duda. Sin cesura, y si cargo en la calle con armadura. Acabando con gente inocente como si fuera basura. Protesta si los gobernantes no se mal. Protesta si lo quiere pase la ciudad. Somos malos que queremos cambio. Somos malos que luchamos por nuestra vida diario Protesta si los gobernantes no se mal. Protesta si lo quiere pase la ciudad. Somos malos los que queremos cambio, cambio. Somos, Somos malos los que luchamos por nuestra vida a diario Brrra. Hoy en día la diferencia no hace presa el gobierno viene con lo rico y no la pobre gente y persona que ya no tiene que comer y pronto que se de frío no tiene donde correr Y cuando lleve su lágrimas no se nota Es por eso que le escribo toda esta nota Y cuando lleve su lágrimas no se nota Es por eso que le escribo toda neta nota Dígame que ayuda sin recibir nada Cambio que proteja a Levi quien ayuda a él? Que no es esta ¿Qué persona piensa primero antes que en el reto? ¿Qué persona es su?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 Oye, FKR Music produciendo, yeah, Areca City represent, yeah, yeah, y el mundo entero, Brrrra, Rap, yeah, yeah, yeah, brrrra.